Travelers, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal eh, um, um, um. Hoy sí apliqué el término Travelers Porque sí va a ser algo relacionado a viaje. O sea, no va a ser un viaje Pero es algo relacionado a los viajes Es como lo que pasa antes de un viaje Entonces, ese video, como ya vieron en el título eh, Básicamente les voy a mostrar Qué es lo que hago o cómo me preparo Antes para un viaje eh, Salimos de viaje mañana Vamos para Cayos Cochinos Esperen ese video, por cierto, que yo sé que ha quedado Ni siquiera he ido todavía Pero yo sé que ya quedó chivo O oh, a ver qué nos pasa ahí Espero que todo nos salga bien Porque tengo unos problemas por ahí Que espero no nos vayan a afectar allá Pero ajá eh, ahora en ese video les voy a mostrar básicamente qué es lo que hago, cómo me preparo, cómo hago la maleta, ese, qué es lo que hago antes, qué tengo que tener listo, qué llevo de comida, qué, o sea, todo eso, cómo hago para economizar, porque claro, hay que economizar. Y pues nada, entonces por eso, eh, nada, sean bienvenidos a este nuevo video, espero que les guste. Recuerda darle like, comentar tu parte favorita del video y, no sé, dar recomendaciones y también nos puedes ayudar diciéndonos dónde quieres que vayamos. Recuerda seguirme en Instagram, este es mi Instagram, y si quieres... Eh, no sé, tipo contactarme Puedes hacerlo por Instagram Si no, también está el correo electrónico que es este Y si no, también te lo dejo en la descripción Hoy sí, sin nada más que decir Comencemos con el video Espérenme, espérenme, espérenme Por cierto, he creado una intro Bueno, dos intros Intros de niño rata que me he hecho Pero ahí están las intros Si me pueden ayudar diciéndome si la, le ponemos intro al canal o no Porque no estoy seguro Si ustedes dicen que sí Comenten cuál es su favorita Sale la primera intro Y ahora la segunda intro Listo, ¿qué piensas? Ahí comenta y pues nada, ah, sigamos con este video Ahorita como pueden ver, ya tengo largo el pelo Me voy a ir a quitar el pelo, ya llegué Entonces, ajá. aprovechando que fui a, a dejar a mi hermano que vaya a ver un partido por ahí Pues vamos a aprovechar para quitarlo de una vez Porque, ajá. Siempre de ley, siempre, siempre, siempre. Si suben fotos a Instagram y no quieren andar ropa como que es seguida, vengan a usada, vengan a usada. Que... Entonces yo generalmente vengo a ver si hay algo, si hay algo por barato, obviamente, pues hay que llevarlo. Ahorita encontré esto y se lo voy a enseñar, espérenme. espérenme ya les enseño. Yo soy súper oversize a mí me encanta la ropa oversize ¿Apta para la playa? Sí o no? Sí o no? Esa me la llevo, sí o sí. O sea, me queda súper floja, súper así, pero... O sea, respete el flow, ama, Respete el flow. Mame, respete el flow. El azul va a ser el predeterminante para este viaje. Level, level. Ah, se se va, va, se va, se va, se va. Um, estaba esta, que también como para el sol, pero creo que esta no. Es que esa vale 4 Y ya como que 8 dólares en ropa Tampoco 4 dólares de las camisas Más que suficiente calzonetas no hay en nada Pero Super good Honestamente like this hey bichos ah, He salido contento Por primera vez el premium de aquí De mi pueblo Me ha dado algo bueno No solo esas dos camisas Porque Y lo bueno es que no me tardé tanto Es, es lo que me gusta Que no me tardé Entonces soy... y, y ajá Vaya no me tarden en buscarla, imagínense si hubiera buscado No hombre, cacada Me salió... Ok, ya perdí el ticket creo yo c <risa> sí, junto a pruebas me salieron 6 dólares Pero en camisas nada más fue una de 2 dólares Una de 1.60, o sea 3.60 en camisas Ya esas dos cosas, eh, me costaron 1.20 cada una y eran uh, batas quirúrgicas que la podía usar en mi escuela Así que ajá, había esa promoción Es mm. mi primera vez haciendo esto, así que como para porque se mueve tanto Para que se hagan una idea de cómo es el día um, Son las 4.21 de la tarde Si no tienen buenas rolas ahorita Creo en ti En este amor que me ha vuelto indestructible. Que detuvo mi caída libre. Ok, espero no de copyright eso, pero. Háganse de cuenta que son las cuatro y media. Ya está ahí, ya está ahí. <risa> ok, los pongo en contexto. Me quedé sin carga. Entonces ya no le grabé, pero solo fui al súper a comprar cosas que nos hacían falta Y cosas del botiquín, porque acuérdense que como su agencia de viajes saca de trips Siempre nos preocupamos por el bienestar de ustedes, obviamente uh, Oso, oh, uh, ya, ya solo me voy a, quiero ver, tengo que dormir lo más posible eh, ¿Qué más? No sé eh, ya les voy a enseñar lo que llevo. Les voy a enseñar cómo hago la maleta. No sé si la voy a hacer ahorita o mañana temprano, porque de hecho tengo que, que hacer un trabajo que tengo pendiente. Y nada, ahorita ya voy a cenar. Y por ahorita eso es todo. Ajá. Cierto, a veces si espacio publicitario. Perdón, perdón, si quieren se alten el spam, pero si no, gracias por verlo. Mi amiga Alison creó un canal de YouTube. Ella vive en los United Bichos, así que vayan a pedirle remesa. No, mentira. Este, ha creado un canal de YouTube, entonces pueden ir y suscribirse, díganle like, vamos, no, no le digan vamos de parte, porque si no, solo yo le voy a ir a comentar eso, mejor no. Este, este es el canal de ella, eh, aparece así, así. Igual se lo voy a dejar en la descripción del video para que vayan y se suscriban, comenten, denle like, compartan y eso. Eh, lo, importante, lo importante es que lo lo importante es que lo lleven okay. Entonces metemos aquí, lo botemos en la primera bolsa. La bolsa esta la utilizo para la, estas cosas, aquí. también este ya vamos a hasta también, ¿ok? Ya la voy a meter, ya las tengo, los suelitos, los suelitos, los suelitos, porque esto es importante, el suelo es importantísimo llevarlo siempre, porque de repente se nos deshazan los travelers y cosas así. Aquí ya voy a meter solo gasas me gusta llevarlo ordenado porque es tipo, ¿sabes dónde van las cosas? Gazas y esas que son como unas toallitas chiquititas como para secar, digamos, por así decirlo, y bueno, ajá, eso, y los guantes, eso va aquí, pero déjame le voy a hacer un hoyito aquí, para sacarle el aire. Ya había olvidado seguir grabando. Pero ya tengo la ropa que voy a llevar y las cosas que son importantes. Sé que olvido algo, pero no sé qué es. Pero, ajá, tipo ya voy a empezar a meter eso. A ver si cabe. Hola, buenos días. Um, no sé por qué siempre hago eso. O sea, no sé qué tengo. Um, me acabo de levantar, son las 7. Me dormí tipo una porque tenía que terminar de arreglar unas cosas. Este, bueno... Creo que olvidé decirles que ayer pues no me pude quitar el pelo, no salía tiempo Fui pero o sea, estaba llenito entonces tenía que ir a hacer otras cosas Entonces ahorita voy a ir y de paso voy a ir que hoy me toca control de los brackets Así que nada, y hey, por cierto si quieren que les grabe experiencia de cómo fue mi proceso de brackets Porque tengo una historia ahí toda heavy pero si quieren se las cuento y así Entonces nada, así que solo... Seguimos, termino de arreglar el cuarto Para dejar todo ahí más o menos Y nada, ya <risa> Ok, ya me quité el pelo um, Ya estoy En la clínica <risa> O sea Me toca cambio de bracket No cambio de bracket, control Entonces, ajá. creo que me lo voy a poner azul o rojo Cualquiera de los dos, ya veremos Creo que por cuestiones de tiempo No me voy a quedar chance de ir a cambiarme O sea, como que me voy a ir así Nomás, como ando. o sea les Voy a enseñar Tenis de siempre, un pantalón Color no sé qué Esa camisa que ya la han visto En el video En el, en el último video que he subido Antes de este Así que, ajá, o sea, y, o sea Like, yeah Hey, besis, ya salí es, al fin me lo puse rojo con celeste abajo No sé si se vea Pero por si se ve eso eh. Está haciendo una calor Pero qué doña calor la que está haciendo es, Yo ya, ya casi me voy Bueno, aquí estoy viendo cómo a cómo termino de acomodar las cosas Porque si sí tengo un solo desorden ya eh, Nada, eso me He olvidado enseñar la Ay, ¿qué de aquí La mini hielerita, bien chiquita, miren Es chiquitita Me la besaron eh. ¿Ya me voy? Ahora a las seis, el sábado a las seis también. ¿De la noche? Sí. Ya me voy, hijo. ¡Ya lo anoté! ¡Alguien cuadrito, bello! ¡Amo mucho! ¡Vaya, una pulsera! ¡Vaya, una pulsera quiere! ¡Vaya! ¿Qué calor está haciendo, Los niños van a llegar con bien y van a venir con bien. ¿verdad? Sí. Venga, mi niño bonito. Oye. Ah, pues nos vemos en el domingo. Gusto, sí, siempre. Va. Adiós. Vale. Vale. El equipaje que yo llevo es esto. Eh, la botella con agua. Esa cosita que van unos jugos. Y ese bolsoncito es como lo del botiquín. Me regalaron esa botella. Y era una más chequen Soulmates Trouble. Mi nombrecito allí. Hermoso, y precioso. Y atrás, the mountains are calling and I must go. Las montañas me están llamando y yo estoy yendo. Uh, Delhi. Me encanta, me encanta, me encanta. Y fue así como me preparo aquí y ya estoy esperando el transporte. Así que eso es todo por este video. I hope you like it. Uh, espero que les haya gustado un montón, gracias por verlo. Eh, Recuerdo suscribirte a mi otro canal, la cuenta secundaria, te la dejo aquí, también a mi amiga y te dejo aquí el canal de ella y en la descripción. Así, que así eso, así. Y nada, eso es todo. Thank you for watching, nos vemos en el próximo video, que va a ser probablemente ya en Callos. Eh, bye.